Vamos pues a cambiar un poco de calidad. Mucho mejor. A esto es peor que saltar una valla. Ok. Ahí está vuestro. Esto es durísimo, ¿eh? Tu gente te está viendo. No puedes cagar ahora. Ahí vallas pero esto es lo peor del mundo. Oh, sufrimiento y dolor. A ver, espérate. ¿Puedes sujetar tu cámara? Ah, bueno, ya. Eso te iba a hacer. Un rato, pues. Vale, sigue vale sigue agachando. Y ya está. Vale, perfecto. Pues. Ahí. Bueno, hemos conseguido, chavales, abrir la puerta Simplemente estaba bastante fuerte Lo que es la cárcel en sí. Este seguramente que era El pabellón central de Donde vigilaban todas las Todo lo que son las celdas Lo que son todas las celdas de, las, de la cárcel Como veis Tampoco está muy grande la cárcel pero hay bastantes Si os fijáis en cada puerta está el nombre de, de una persona, o sea que debe ser, corresponder con el que estaba dentro Por ejemplo, aquí pone Ortega Langa Ahí pone Lozano No sé si lo veis por ahí Ahí enfrente, por ejemplo, está Encher Galán O sea que hay bastantes y bueno, esta es otra celda Y la verdad es que bueno, aquí duchas no hay Simplemente lo que es un lavabo y un váter. A ver, no es grande, pero para ser una lo que es una cárcel, una prisión, es un baño bastante acomodado, ¿sabes? Porque las, eh, seguramente hay muchos, muchas cárceles con cosas más pequeñas. Vale, esto parece como más, más celdas Hostia, Dios mío, Dios mío Esto es como tres de la locura Dios mirad por aquí se ve ¿eh? un poco más lo que es la cárcel por dentro y como veis este es el patio donde hay en plan mirad, una pista de baloncesto o sea, que es un patio pequeñito pero recordad que la cárcel tampoco es muy grande después habíamos bajado lo que es el patio de abajo aquí es donde pues, se hacen sus actividades su tiempo libre con la pista de baloncesto y todo eso parte lo que hemos visto eran celdas por ejemplo ahí justo está lo que es el comedor, ahí está el economato, los servicios, que ya sabéis lo que es, y ahí pues estaría la celda de control. Esas son las escaleras de, de subida, vamos a ver si podemos abrirla para entrar. Ahí, ahí, mira, perfecto. Planta arriba. Aquí hay gallinas, tío. Hagan los honores. ¿Hay gallinas? Hostia, que... Sí, sí, Mira A verdad, hay gallinas. Sí, sí. No, que no hago nada. Se piensan que cuando tiro arena, es grano. Mira cómo van a hacer grano. Esta es como la... la panorámica de todo lo que era la prisión. Las tres alas que tiene de celdas una, dos y tres las se supone que esta es la zona donde por aquí venían los presos y pues en el otro lado estarían los familiares o, quien, o los visitantes que fueran a hablar Fijaros que es que es un habitáculo súper pequeñito, mirad En el otro lado es donde estaban las visitas y aquí pues el preso podía hablar <ríe> ese el método infalible para quitar todas las telas de araña Vale, aquí cuidado porque no directamente a una señora que está en la ¿En serio? Sí, pues ya, macho A ver, espera. ¿Se ha metido ya? ¿Se ha metido? Sí, se ha metido ¿Qué dices? Sí. Ah, fijaros la puta sala que hay aquí La momia La momia, ya ves El en Chaplin dictador, esa película no me gustó. A ver si hay alguna más que haya visto Bueno, lo que el viento se llevó, o sea, esta vez sí que me aburre mucho Caja fuerte de la cárcel. Caja, ¿Qué crees que hay en el? Aquí la abro. Mira, ves ese. ¿Ves ese tick? Sí. Eso es cuando toca como otra pieza y se la lleva, tío, hasta el sitio. Entonces, estos son cámaras de, de las de vigilancia, ¿eh? Mira eso. Cámara interior, exterior. Sí, sí. Foco lo que es muy raro que esté aquí porque debería estar en otro, en otro sitio no, y ese es un plano ¿no? Sí, sí, de la cárcel ¿Eh? sí, ese es un plano este es típico este que te marcará las cosas cuando a, a ver claro mientras vale en estos circulitos hay luces las cuales supongo que cuando pasa a ser algo pues te avisaban autoprotección ¿no? lo pone ahí pues supongo que cuando la puerta esté ahí cerrada estaría encendida la luz esa Fijaros justamente ahora que es que estamos, o sea, todavía, os digo, estamos todavía en la cárcel y parece como que nos hemos ido a una comunidad de vecinos quien diría que esto es una parte de la cárcel. o a Fijaros como así, o sea, esto parece totalmente una vivienda, pero una vivienda normal y corriente. Esto como que no pega nada en la cárcel. Supongo que sería ya del, no sé, dueño de la cárcel o algo así. Bueno, pues ya más o menos hemos recorrido todo, yo creo que no nos hemos dejado nada. Deciros que, bueno, el vídeo este seguramente lo dejaré por aquí, una anotación, una nota de esas, que lo podéis ver desde el punto de vista de, de Miguel, que también lo ha estado grabando, y como siempre, pues todas las redes sociales estarán por abajo. Como veis, esto es una sensación que no mola nada, estar encerrado en una puta cárcel. Eso... Ya os digo, es una experiencia súper, un poco asfixiante, claustrofóbica. Ha estado bastante curioso visitar este sitio y espero que os haya gustado lo que es investigar por dentro, que es un centro penitenciario. Así que ya sabéis, si os ha gustado, eh, os pido que lo comentéis todo lo que os ha parecido el vídeo, que me dejéis me gusta, like, que os suscribáis y que lo compartáis con todos vuestros amigos porque de verdad eso me ayuda un montón. Así que no os digo más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.